Podcasteando ando. Podcast sin temática definida. Está sonando When You Leave de Sergei CHEREMISINOV Que bien pronunciado sonaría algo así. Y si le ponemos algo de poesía al asunto, versos que cantan infinitas libertades. He de decir ciò que quieres escoitar, mais non has de saber de mí. He de soltar verbas cal refinados galanos, mais non he de sentir. He de complacerche con excelsas reverencias. Mais no has de entrar entrarnos, meus sueños. He de cenarche que sí. Mais he de negarte al enduceo. He de hacer que penses que eres un meufado, pero nunca podrás ser a miña gallola, O que sí si has de saber, es que a poesía es libre y e os versos cantan infinitas libertades. La música que suena de fondo tiene por título When You Live del autor Sergei Cheremisinov. Esta música está bajo la licencia Creative Commons Atribución. Autora del poema? Elsa Martínez. Sergei es un compositor ruso, crea música instrumental y electrónica. Sergey nos cuenta en su web, no uses cartas para agradecerme la música, usa mejor donaciones. También puedes comprar mis álbumes en tiendas de música en línea. Eso no contradice el hecho de que puedas descargar mi música libremente sin violar las leyes de ningún país. Bajo licencias Creative Commons, Sergey tiene disponibles una docena de discos. Voz, recomendaciones... Vivo entre Muggles es un podcast donde cuatro frikis, que viven entre gente mundana, se juntan para hablar de literatura, tecnología, cine, cómics y videojuegos. Y lo hacen de una forma muy divertida y entretenida. Bueno, ¿cómo ser un papá friki o mamá friki? ¿vale? Muy recomendable el episodio tiempo? 11 de la temporada 2, en el que nos cuentan cómo ser papá, mamá friki que y no morir en el porque... intento. Yeah. En mi caso, cómo ser tío y no morir en el intento. Como decía un amigo mío, los frikis también germinamos y tenemos nenes. Yo daría una serie de consejos a esos papás o futuros papás frikis. Esperen sentados porque esto se hace muy largo, ¿vale? Y como... Esto se, esto se hace muy largo. El episodio 13 de la segunda temporada, un especial dedicado al cine de Ghibli, también es muy interesante. El cine que ha salido de las tintas de Studio Ghibli es más, más grande que el propio estudio, ya que hay gente que no sabe pronunciar el nombre directamente y mucho menos escribirlo. Pero mucha gente reconoce, al menos, la figura de Totoro. Hemos usado en la intro y despedida la canción Inc. del disco Creative Commons Volumen 7 de Dexter Britain. Música bajo licencia Creative Commons, atribución, compartir igual, sin uso comercial. Puedes encontrar este disco en freemusicarchive.org. Autora del poema. Uy, creo que no me acuerdo cómo se llama. Ah, vale. Sergey. Ceremisinofe, esto no me sale. No. <ríe> ¡Ay, Jorge! ¡Qué rollo!